Good ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! El primer caído. A eso se le llama estrategia. Hola, adiós, adiós. Porque no déjame contar. ya Verme el amor de A ver, ahí agarra el paquete. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes? Ahora sí viene lo chido. Doctor Raí, no. No, doctoraino. Aguanta, me toma mi madre. Aguanta. ¿Qué cree, señor? Que va a ser que va a ser cirugía.